Hoy les traigo uno de los decks más nuevos de TCG y exclusivos Se trata de los Time Tiff Que hasta ahorita tienen un potencial algo prometedor Pero hasta ahorita no sirven más que bajar a Asatut Muy rápido, de cualquier modo el deck es muy bueno Y habrá que ver que sale más adelante de los Time Tiff Para ver si se pueden valer por sí mismos Entonces, eh, no olviden que este deck lo pueden comprar en la tienda Battle City Quachacualcus Hacen envíos a toda la República Mexicana Manejan mercado de envíos Lo que significa que su compra está protegida y su dinero también entonces sin nada más crear, vamos a empezar con el profile Jugamos Triple Time Thief Winder, este sujeto es bastante bueno en el deck, se invoca de manera especial de la mano, eh, seleccionando un monstruo exit y quitándole un material. Cuando esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos añadir de nuestro deck a la mano una carta Time Thief, entonces está bien, es el buscador principal, se invoca relativamente fácil, entonces está bastante, pero bastante chido. Jugamos Triple Time Thief Regulator, otra carta bastante buena, si es el único monstruo que controlamos podemos tributarlo e invocar de manera especial desde el deck dos monstruos Time Thief de nombres diferentes. Eh, si esta carta está en el cementerio y un monstruo Exit es destruido podemos eh, invocarla de manera especial pero desterrarla cuando deje el campo. Entonces la verdad es que está bastante chida para abrir, es un Exit instantáneo casi casi por así decirlo, así que vamos a llevarlo a 3. Vamos a jugar también dos Time Thief eh, Chip, la verdad está bastante Buena la carta, pero no tanto como las otras dos Así que vamos a dejarla nada más A dos copias, eh, tiene el efecto Rápido de tributar esta carta Y luego seleccionar una carta En el cementerio del adversario Y acoplársela a un monstruo exit que controlemos Estando en el cementerio podemos desacoplar Un material de un monstruo exit que controlemos Invocar esta carta de manera especial Pero desterrarlo cuando deje el campo Cosa que no va a pasar si lo usamos Para exit, así que está bastante chido, así que Nada más vamos a jugarlo a 2. 2 es suficiente, 3 siento que va a ser mucho. Eh, como en Jeans y Monstruos soporte, vamos a jugar un Engine para la Planta. Y por supuesto, Brilliant Fusion. Vamos a jugar. Eh, dos Predaplan Office Scorpio y un Predaplan Darlingtonia Cobra que pues es el set básico de la Brilliant Fusion Que si bien está uno, el, de, el engine como tal sigue vivo, está bastante bueno todavía Pero lo único que disminuye es la probabilidad de robar una Brilliant Fusion eh, del deck Entonces es un poquito menos probable que abras con ella pero sigue siendo igual de eficiente Así que vamos a usarla todavía Jugamos dos eh, The Phantom Knight of Silent Boots y un The Phantom Knights of Ancient Cloak Porque es indispensable este engine para poder bajar a Asatut Que es más o menos lo que hacía la gente con Rongo Así que es probable que ya sea que la magia up. O el Link Phantom Knight se vayan prohibidos próximamente, pero de mientras aprovechen el bug y metan a estos sujetos. También vamos a jugar Triple Abyss Actor Corten Racer porque se invoca de manera especial. Es un monstruo nivel 4, así que nos sirve perfectamente para poder hacer exit. También vamos a jugar Triple Performance Trick eh, trigger, Hat Tricker porque eh, igual se invoca muy fácilmente. Es un monstruo nivel 4 que baja gratis y podemos bajar más de uno por turno, así que está bastante, bastante bien. Jugamos dos Danger Mothman porque nos va a ayudar un poquito, no mucho, un poquito la consistencia. Y es un monstruo de nivel 4 que se va a poder invocar también fácilmente. Jugamos un Gigabyte porque por ahí jugamos eh, un King of Imps. ¿Imps? Creo, no me acuerdo. Rey de los Diablillos. Pues más o menos por lo mismo. Se quita, se invoca y podemos hacer siguiendo jugadas. Jugamos un Performance Trick Clown porque se invoca con la Brilliant Fusion y su monstruo de nivel 4. Y también jugamos un Garnet. Esto es un Garnet. Garnet, Garnet, porque es un monstruo Nivel 4 también, pero pues no tengo Garnet Así que, y jugamos también Triple Ash Blossom, porque eh, Es común y ya es Accesible para todos, además de que Apoya muy bien al deck, entonces eh, Pues sí Jugamos triple Cold by the Grave porque nos importa mucho defendernos y hacer nuestros combos sin problema alguno, sin interrupción del oponente, sin que esté chingando. Así que vamos a jugar triple Cold by the Grave para eso. Jugamos dos Instant Fusion para poder eh, tener monstruos... Extras de nivel 4 y hacer nuestras jugadas más cómodamente. Jugamos una Brilliant Fusion porque nada más está una. Pero de verdad nos ayuda bastante con esto de la extra normal. Y que básicamente se traduce a dos monstruos para Lynx y esas cosas. Y jugamos una eh, un Rank Up de los Phantom Knights porque esta cosa está broken con Azatut. Si Azatut jamás hubiera llegado, esta cosa no hubiera explotado. Pero eh, Azatut llegó. Entonces ya se imaginarán por dónde va el desmadre. Jugamos dos Time Thief Flyback, no está tan mal, podemos acoplar, eh, bueno seleccionamos Monstruo Exit, Time Thief que controlemos y eh, acoplamos una carta de, una carta Time Thief de nuestra mano o de nuestro deck como material para esa carta, así que está bastante bien, cuando esta carta está en cementerio podemos acoplársela a un Monstruo Exit si no me equivoco, eh, así que dos eh, es suficiente, no está tan mal. Jugamos un The Phantom Knights, uh, esta cosa que es básicamente lo que nos permite hacer disolde en otros, en otros lugares Pero aquí nos va a servir para hacer Exit y para sacar el link de los Phantom Knights Así que vamos a jugar una, únicamente una de, de ellas Y jugamos un Phantom Knights Fog Blade porque eh, nos permite tener un poquito de control adicional sobre el oponente Jugamos un Mood Dragon of the Swan porque la verdad... Está bien, es un monstruo nivel 4 Puede cambiar su atributo Así que es bastante bueno Nos ayuda bastante a eso Jugamos una Serafinit. Porque pues la necesitamos por la Brilliant Fusion Jugamos un... Perdón, jugamos dos Time Thief eh, Repetidor, no sé cómo se diga en inglés Pero jugamos dos Time Thief repetidor Porque eh, es simplemente una chulada Es nuestro método principal casi casi Para poder sacar a Asatut Así que le vamos a sacar mucho provecho Y de verdad está muy bien Jugamos también un King of Feral Imps que pues eh, nos sirve para seguir haciendo combos en especial con Gigabit por ahí. Jugamos un Tornado Dragón, jugamos un Avis Dueler, un Outer Entity Nayarla que básicamente es para estar haciendo combos por ahí con... Eh... Con Trick Clown y algunas otras cosas. La verdad está bien, está chido. Me gusta mucho ese, ese exit aquí. Y por último jugamos un Asatut. Que es nuestro nuevo rongo. Y le sacamos mucho provecho en este deck. Se los juro, de verdad está muy puerco. Jugamos por el lado de los Links, Un Underclock Taker. Una Akashic Magician. Jugamos un Alistair Invoker of Madness. Más que nada para poder quitarnos esa Serafinite. Ya después de que la invocamos. Porque de otra forma no podemos. Eh, entonces... Además de que nos abre los lados, no está tan mal, está más fuerte que la Infernicus, así que nada más por eso, pero si encuentran o la Enfernicus o lo que sea, pueden jugarlo sin problema alguno. Jugamos también una Weird Witch Apprentice porque es un monstruo de oscuridad. Jugamos un The Phantom Knight of de Rusty Barditch Que pues es clave para el deck. De verdad es el que hace toda la chamba y el que nos permite sacar a Asatut. Y por último jugamos un Borreload Dragon. Porque sería borrelsword War. Pero ya saben que soy pobre y no tengo. Así que Borreload será. Eso es todo por parte del profile del día de hoy, la verdad espero les haya gustado mucho el deck, está bastante entretenido y habrá que ver qué más soporte llega para ver cómo se bustea esta cosa que tiene una temática bastante interesante. Entonces no olviden que pueden comprar este deck en la tienda de Barrel City, Coatzacoalcos, hace envíos a toda la República Mexicana, maneja mercado de envíos, por lo que su compra y su dinero estará seguro y su paquete llegará a.